¿Cómo están? Les damos la bienvenida al taller de postulación al concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento de innovación. Una iniciativa impulsada por el programa Proinóvate con el objetivo de promover la innovación y el desarrollo tecnológico de nuestras regiones. Es importante mencionar que a la fecha, a través de este concurso, Proinnovate impulsa la aceleración de ecosistemas de innovación en las regiones de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna. Y esperamos que en esta tercera convocatoria del concurso, más regiones se puedan sumar a esta comunidad. Para iniciar nuestro taller, quiero presentarles a Luis Carlos Sánchez. Él es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Prenóvate. Él nos va a compartir eh, toda la información que necesitamos conocer para el correcto llenado del formulario de postulación en el sistema en línea de Proinnovate y nos brindará algunas recomendaciones importantes para la formulación de nuestros proyectos. Al término de la presentación de Luis Carlos, vamos a realizar el bloque de consultas, así que les pedimos a todos los que están presentes hoy en nuestro evento dejar sus consultas por el chat eh, para poder dar inicio a esa segunda etapa. Ahora sí, eh, Luis Carlos, es, te cedo el pase para que puedas iniciar tu presentación. Adelante, bienvenido. Gracias, Cristel. Buenas tardes con todos. Eh, un gusto poder estar acá con ustedes y poder compartir esta presentación y exponer sobre la ciencia de postulación y todas las aristas que, que conduce a esto. ¿no? Eh, porfa, Cristel, ¿me confirma si podemos visualizar mi presentación? Correcto. Ok. Entonces, eh, hemos distribuido esta presentación en cuatro partes. Eh, la primera la cual la voy a pasar muy rápido, sobre las bases del instrumento. La segunda, con respecto al acceso al sistema en línea. La tercera, que es la, digamos, la carnecita del plato, es sobre la ficha de postulación. Y finalmente vamos a revisar cuáles son esos criterios de evaluación que hay que tomar en cuenta. ¿no? Entonces, yo entiendo que la mayoría acá ya ha iniciado su postulación ya ha podido visualizar, ha podido revisar y analizar cómo están estas preguntas en el sistema en línea. Y quizás en el transcurso de mi presentación vamos a tener algunos, algunas preguntas con respecto a eso. Aquellos, yo los invito a que hagan las preguntas en, el, en la cajita del chat. Y al finalizar la presentación voy a responder. Pero... En base a eso, aquellos que ya han accedido al sistema en línea entenderían también que tienen conocimiento y han dado una lectura a las bases del propio concurso. ¿no? Sin embargo, para estar todos en la misma línea, voy a hacer un repaso. Vamos a contextualizar lo que es eh, el instrumento de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento. Como bien lo ha señalado Cristel, ese. Esta es la tercera convocatoria, lo que quiere decir que tenemos ya ciertas regiones eh, avanzando en la aceleración de sus ecosistemas. Eh, incluso una ya terminó su proyecto, pero eso no quiere decir que su trabajo para acelerar el ecosistema ha culminado. Es más, ellos continúan. Eh, pero es importante tomar notas sobre esto y quizás ver la posibilidad de conectarse con ellos para que puedan transferir algún tipo de conocimiento experiencia y o aprendizaje. Es más, si no me equivoco, hay algunas regiones que ya han iniciado este contacto con regiones eh, que, que ya han terminado, que están por terminar sus proyectos, eh, y esto les ha servido muchísimo. Así que yo los invito también a hacer esa conexión. Entonces, rápidamente, eh, nosotros conseguimos en los ecosistemas de innovación y emprendimiento como este conjunto de actores, ¿no? conformado por emprendedores, empresas, universidades, centros de emprendimiento, incubadoras, las entidades del gobierno, entre otros que interactúan entre sí, generando mejorando las condiciones para la creación, desarrollo, difusión e incorporación de innovación en los procesos productivos de la región, así como para la creación de, va de valor y despegue de, de emprendimientos inápticos. ¿no? Esto, digamos, concentrado, un espacio geográfico, que lo hemos concebido como una región, debido a que nuestra circunscripción geográfica nos permite dividirnos en regiones ¿no? o en departamentos. Entonces, bajo esa lógica o bajo ese concepto, nosotros tenemos el objetivo de acelerar los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento fuera de la región de Lima, perdón, fuera de Lima, a través de la, de la financiación de proyectos integrales orientados a la dinamización de acción colectiva, generación de relaciones de confianza, planificación estratégica e implementación de actividades que estén insertadas en una estrategia de desarrollo local. Y acá en este objetivo se señalan una serie de, de elementos que son sustancialmente importantes para los proyectos, que son la confianza y la colaboración entre actores, eh, la planificación desde una perspectiva regional o local, y también el diagnóstico o, digamos, un análisis sobre cuáles son estas potencialidades de la región. Y los impactos que buscamos con, ese, con este tipo de instrumentos es aumentar la inversión de innovación y emprendimiento, incorporar innovación en la matriz productiva, mejorar la articulación pública y privada, mejorar las condiciones para el surgimiento de emprendimiento innovador y aumentar su probabilidad de éxito, aumentar una cultura de innovación y emprendimiento, retención y atracción de talento, Proyección de marca territorial asociada a la evolución del ecosistema de innovación y de tecnología. Rápidamente, los integrantes del grupo impulsor o los que podrían conformar el impulsor son gobiernos regionales o locales, el sector académico formado por universidades o institutos de educación superior, empresas, emprendimientos dinámicos o innovadores, gremios o cámaras de comercio, redes de inversionistas o fondos de inversión los CITES, los Centros de Investigación, de Desarrollo y O Innovación, finalmente las Asociaciones Productivas y ONG. Ustedes ya deben recordar que en algunos espacios que hemos tenido antes he mencionado que es indispensable la participación del gobierno regional o de una municipalidad provincial, el sector académico representado por una universidad o por un Instituto de Educación Superior y el sector empresarial representado por una empresa o por un gremio del órgano de comercio. La entidad solicitante eh, es una de las integrantes del grupo impulsor y es la que lidera la propuesta del ecosistema, es la que acompaña y asegura que se cumpla con las actividades enmarcadas en el proyecto y que garantiza el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de todos los miembros del grupo impulsor y la entidad asociada. Sin embargo, esta entidad solicitante debe cumplir con tres requisitos técnicos que también los, los he manifestado en una serie de oportunidades. La capacidad para gestionar proyectos, la capacidad para liderar y también tener un poder de convocatoria y la capacidad en cuanto a temas de innovación. Y, de aprendizaje. y bueno, estas son las actividades eh, como, como bien mencioné, partimos bajo una lógica de realizar un diagnóstico regional, reconociendo los actores, analizando los sectores y cadenas productivas y también analizando cuáles son esas capacidades de innovación y emprendimiento a un grado de profundidad determinado. Tenemos la posibilidad de realizar actividades de fortalecimiento de capacidades, como diplomados o cursos, etcétera, etcétera. Tenemos también la posibilidad de hacer una visión técnica, organizar un surio que muchos de ustedes lo conocen. Finalmente, el objetivo final de esta primera etapa es tener un plan de desarrollo del ecosistema. ¿no? Este plan consiste de una, o la visión estratégica del ecosistema, pero también consigue una serie de políticas y subproyectos que se van a ejecutar en una segunda etapa. Eh, y para realizar este proyecto, pues debemos de conseguir a un coordinador general, ¿no? que es un líder, es una persona que tiene poder de convocatoria, que tiene conocimiento en temas de innovación y emprendimiento. Tenemos un gestor de proyecto que está más en el día a día, en la parte operativa del proyecto. Un, cordor, un coordinador de comunicaciones, porque conseguimos que la comunicación de los ecosistemas es muy importante. El equipo técnico adicional y un coordinador administrativo que está encargado de la rendición de gastos del proyecto. El financiamiento, como bien saben, ha aumentado a 3 millones. Para la primera fase, 1.450.000 soles. Y para la segunda fase, 1.550.000 soles. Todas las entidad, integ entidades integrantes del grupo impulsor y entidades asociadas deben de aportar mediante dos modalidades. ¿no? Un cofinanciamiento monetario, pero también lo pueden hacer con un cofinanciamiento no monetario. A mí sí. Y con eso paso al acceso al sistema en línea. Acá solamente voy a guardar tres láminas súper rápido. Tenemos que acceder a nuestro eh, sistema InGenius, o nuestro sistema en línea. Por ahí he tenido algunas consultas como postulo. Bueno, tienen que ingresar al link que ven en la página, en la parte superior, ingenius.proinnovate.gov.pe, o también la pueden acceder, pueden acceder a esta página a través de nuestra página de Proinnovate. ¿no? Tienen que crear un usuario, lógicamente. Y luego tienen que ir a la parte superior donde vemos estas barritas en forma horizontal y tenemos que seleccionar mis proyectos. Una vez que hacemos eso, tenemos que ir a crear nuevo y seleccionamos la alternativa del de concurso que queremos concursar. Vale la redundancia, que es dinamización del ecosistema regional de en el mundo. Y quiero postular y a continuación inicia lo que es el, el la ficha de postulación y todas las preguntas de carácter técnico que a continuación vamos a abordar. Para los que recién se están uniendo, por favor recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat. Eh, al finalizar la presentación, yo voy a abordar cada pregunta. cristian me va a ayudar a responderlas. Eh, pero sí es importante que eh, si hay cositas que no son abordadas o que tienen algunas dudas, pues puedan realizar sus consultas mediante el chat. Entonces, la sección A. Sección A es muy importante porque acá vamos a abordar quiénes son las entidades participantes, incluyendo el equipo técnico. Eh, en la subsección A 1.1 tenemos los datos generales, como el título del proyecto, que esto va a resumir nuestro proyecto. ¿no? Importante mencionar la región que representan o el departamento que representan, la duración que tiene que estar muy alineado a lo determinado en las fases del concurso, o sea, no podría excederse esa, esa, esa, ese número de meses. La fecha estimada de inicio es una fecha referencial y el ámbito geográfico que pues, es la región y o la provincia de donde parte la iniciativa. ¿no? Estos datos son importantes y son en algunos casos también relativos. La segunda parte es más importante aún, que es la información general del grupo impulsor, incluyendo la entidad solicitante. Recordemos que la entidad solicitante debe cumplir con tres eh, requisitos técnicos, que más adelante lo vamos a abordar. Entonces, la selección y el planteamiento de quién es la entidad solicitante es un punto a tomar en cuenta y que va a ser evaluado en nuestro proceso de análisis. El grupo impulsor, también recuerden que por lo menos tiene que haber un representante del sector empresarial, un representante del sector académico y un representante del sector. Colon. Entonces, este grupo impulsor, si bien tiene que estar conformado por esta triple hélice, tienen que también ser actores referenciales en el sistema, actores que tengan algún tipo de capacidad de liderazgo o que puedan acudir para los de temas de innovación. Finalmente tenemos un tercer grupo que son las entidades asociadas, que son estas entidades que colaboran y contribuyen y o tienen cierto interés en el proyecto. Entonces, las entidades asociadas también son materia de evaluación. Perdón, mejor dicho, el tipo de entidad asociada también es materia de evaluación. Acá no necesariamente tiene que ser de la región, puede ser a nivel nacional o incluso a nivel internacional. Eso va a depender de su planteamiento. Otra subsección importante, y creo yo igual que importante que la información general del grupo impulsor, es la del equipo técnico. La experiencia y las capacidades de este equipo técnico son eh, sumamente evaluadas, sobre todo las del coordinador general, la gestor del proyecto, eh, son dos actores o dos miembros del equipo que son eh, sustancialmente importantes dentro del proyecto, ¿no? El coordinador general, como bien señalé, es una persona que tiene capacidades de liderazgo, que es una persona que tiene un buen mensaje político, un buen poder de convocatoria, mientras que el gestor de proyectos es un, es un gestor que va a estar viendo el día a día la operación del proyecto, pero que también va a ayudar y va a dar soporte a la articulación entre los actores regionales, ¿no? Eh, el gestor de comunicaciones, en, en, ca en cambio, está a cargo de la estrategia comunicacional para el ecosistema y tiene que ver mucho con las actividades de difusión, entre otras. Y el coordinador administrativo, pues, es la persona que tiene que ver todos los temas logísticos, todos los temas de adquisición, todos los temas relevantes a las partidas presupuestarias y de finanzas del proyecto. ¿no? Finalmente, tenemos otros miembros del equipo técnico que pueden dar soporte técnico, o administrativo, ¿no? Si el coordinador general requiere de un auxiliar o un asistente, podría tener, eh, pero como también pueden haber ciertas áreas o ciertas temáticas en el proyecto donde se requiere un soporte técnico. ¿Ok? La sección B eh, vendría a ser la sección eh, más importante desde un punto de vista técnico, porque acá le hemos denominado un diagnóstico preliminar. Ojo que cuando ustedes eh, so, son finalmente seleccionados o serían finalmente seleccionados para ejecutar el proyecto, van a hacer un diagnóstico ya a nivel más profundo. Este diagnóstico es más preliminar, eh, superficial, pero sin embargo la calidad de este diagnóstico preliminar va a ser muy importante para nosotros determinar si lo ¿no? en esta sí, pero, región. Bueno, entonces tenemos... Como primera subsección, la descripción general. ¿no? En una primera pregunta tenemos cuáles son estas características en la región de manera general. ¿Cuál es el PBI regional? ¿Cuál es el IDH regional? ¿Otros indicadores socioeconómicos regionales y o locales? Ahora, acá no quiere decir que porque la región aporta menos que otras en cuanto a PBI regionalmente o para el país, eh, tiene menos posibilidades de ganar sino que esto nos da una idea de cómo están en la región en cuanto a estos tipos de indicadores. Y si, su, y si por ahí vemos un indicador que está abajo, pero su planteamiento, su propuesta, que está también en esta sección y lo vamos a ver más adelante, ataca estas limitaciones o estos problemas, pues vemos una coherencia técnica en el proyecto. ¿no? Entonces, no nos orientemos o no nos inclinemos hacia la idea de que porque tenemos... O a niveles o indicadores socioeconómicos relativamente bajos vamos a tener menor puntuación, ¿ok? Eh, la siguiente pregunta es principales cadenas productivos y sectores, ¿no? Cuáles son esos, eh, esos, esos sectores, esos clústeres, estas cadenas productivas, estos subsectores que aportan eh, tanto in indicadores económicos, pero también como aportes tecnológicos eh, a la región. No. La tercera pregunta es la clasificación, caracteriz caracterización, cuantificación de empresas e instituciones. Y acá este va a ser un trabajo también que ustedes van a tener que realizar o que ya están realizando para mapear cuáles son todos estos actores que tienen algún tipo de relación con temas de innovación y emprendimiento y tenemos que clasificar. No, no pueden clasificar de acuerdo a la metodología que ustedes consideren, más relevantes los pueden clasificar por tipología de, de empresa o de entidad. ¿No? Tenemos acá el sector académico, el sector empresa, el sector sociedad civil organizada, sector gobierno. Eh, los tienen que caracterizar cuáles son estas características de cada uno de estos y después cuantificar cuántos aproximadamente tenemos. ¿Sí? La siguiente pregunta es las principales relaciones de los actores. Hay regiones que ya tienen instancias o tienen, digamos, plataformas de, o espacios de colaboración entre ciertos actores. Si es que es así, lo pueden manifestar. ¿no? Hay redes de emprendedores, quizás por ahí. Hay actores que ya se van reuniendo para hacer proyectos de innovación abierta. Eh, hay mecanismos de colaboración. Esto va a ser muy importante para nosotros determinar cuáles son esas principales redes de, de los actores presentes. La siguiente subsección es capacidad de innovación y emprendimiento. Y acá lo he dejado en blanco porque lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero la, la que sigue es la de potencial del ecosistema. Y mientras que en la descripción general abordamos lo existente y lo, lo que podemos encontrar en fuentes secundarias, quizás, en el potencial del ecosistema vamos a analizar estas fuentes existentes secundarias y vamos a determinar por qué existe un potencial para la región. En base a, a tres elementos potencial de crecimiento en cuanto a tendencias y oportunidades de mercado. Es decir, en mi sector predomina, en mi, perdón, en mi región, predomina tal sector. Y esto, este sector es muy importante porque existen tendencias de mercado internacionales como tales, tales, tales, tales, Sin embargo, acá también podrían abordar cuáles son esas principales limitantes o alternativas de mejora. ¿no? Si existen limitantes para su sector en cuanto a temas tecnológicos, desafíos de innovación, Podrían también abordarlos y esto tendría que vincularse a la parte de su propuesta que más adelante la vamos a ver. Dinamismo regional y atracción del ecosistema, si existen recursos humanos, actividades académicas y de investigación, si hay una malla curricular fuerte para desarrollar capital humano local, si hay infraestructura como laboratorios. Eh, y esto desde el punto de vista de potencial. no Existe y podemos atraer, podemos desarrollar, podemos crear. Finalmente, la capacidad de cooperación y desarrollo institucional, porque ya tenemos una red, tenemos y... una plataforma, tenemos una instancia, tenemos un espacio de colaboración, que ten claro. y tenemos esta planificación que significa claro. claro. o representa un potencial para ellos. ¿no? Y acá tenemos estas dos, digamos, caras de la moneda, por así decirlo, que es la capacidad de innovación y la capacidad de aprendizaje. ¿No? que tenemos esta forma de diferenciar nuestras capacidades de innovación y nuestras capacidades de emprendimiento, y tenemos que hacer un análisis eh, en cuanto a eh, seis eh, dimensiones. Capital humano, financiamiento, infraestructura, contexto político, cultura y comunidad, y finalmente la demanda. ¿No? Capital humano en cuanto a términos, en cuanto a innovación, estamos hablando son sí. es, cuántos, ¿Cuál es la masa crítica de investigadores tenemos? ¿Cuál es el nivel educativo primario, secundario y superior? Sobre todo en temas de STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. Los artículos científicos indexados, el número de patentes, entre otros. En cuanto a financiamiento, ¿cuáles son los recursos financieros disponibles para proyectos de IMAC. +E? Programas de financiamiento públicos o privados, gastos de inversión públicos y o privados, nivel de exportaciones de alto valor agregado, acceso a crédito, etc. Infraestructura. ¿Cuál es la, eh, digamos, la, la, la infraestructura que tenemos? No solamente física, no solamente sí, claro, eh, tangible, sino también intangible, ¿no? Banda ancha, acceso a internet, eh, laboratorios, Centros de investigación, software, estos espacios, espacios para, para innovar, es lo que tenemos como infraestructura para la innovación dentro de la región. Contexto político, acá más que todo vamos a ver si hay un compromiso del gobierno regional o de, o del, o de, la, municipalidad y, o de la municipalidad provincial para con la innovación, si han habido programas de gobierno, si hay un PIB, un programa de inversión pública, o hay intereses de hacer un PIP para la innovación, compromiso de los gobiernos locales, etc. Cultura y comunidad, cultura de experimentación, es necesario que eh, expongan o pongan cuáles son estas acciones o, o estas actividades que se han realizado para probar que, había, que hay una cultura de experimentación o de aversión al riesgo, premios a la innovación del orgullo y celebración de la innovación y finalmente demanda, ¿no? Hay una demanda local por productos y o bueno, servicios yo también, innovadores, es de las principales corporaciones de la región, entre otras. Y luego tenemos las capacidades de emprendimiento, ¿no? Nuevamente, estas en cinco dimensiones son las que vamos a abordar en cuanto al claro. capital humano, donde vamos a ver sí, la masa crítica de emprendedores. La calidad y disponibilidad de educación emprendedora, startups locales, perdón, densidad de nuevos negocios, capital humano emprendedor, financiamiento, eh, acceso a capital semilla, programas públicos-privados, eh, redes de inversionistas ángeles, VCs, si no hay VCs locales, quizás hay algunos VCs. Eh, de la capital o de fuera del país que están teniendo cierta incidencia en, en la región. Si no lo tienen, pues no lo, no, lo, no lo tenemos. Nuevamente, acá no es que los que tengan mayores capacidades de innovación y o de emprendimiento son los que tienen mejor eh, mejor calificación o van a tener una bonificación, sino es que en base a, lo, a las capacidades existentes dentro de la región, lo que nosotros evaluamos es cómo ustedes plantean un proyecto para dinamizar su ecosistema. Y recuerden que nosotros evaluamos mucho eh, o analizamos mucho el vínculo entre los clústeres con mayor potencial y las capacidades de innovación y emprendimiento existentes. ¿no? Bueno, seguimos. Luego de capacidades de emprendimiento, vemos el tema de infraestructura, transporte, economía espacios de coworking, aceleradoras, incubadoras, centros de emprendimiento, escuelas de negocio, carreras técnicas y superior, contexto político, nuevamente, los PIPS o las iniciativas para PIPS, programas para nuevas empresas y negocios, cultura y comunidad, condiciones culturales y sociales para el emprendimiento, cómo está visto, cuál es la percepción en cuanto al emprendimiento, celebración del emprendimiento, premios, etcétera, y finalmente demanda, o sea, hay un demanda del, de la región o de los actores de la región en cuanto a los servicios o de productos desde los emprendedores. La parte final del diagnóstico preliminar y de la sección B no vendría a ser tanto eh, un diagnóstico preliminar, sino vendría a ser parte de su propuesta, de su planteamiento. Y esta parte tiene que tener un vínculo, una conexión eh, significativa con eh, la primera parte de la sección. Entonces, con todo el diagnóstico preliminar. Porque ustedes van a hacer un planteamiento, no desde la oferta, sino, no desde lo que ustedes creen pertinente para la región, sino de acuerdo a un diagnóstico preliminar que ustedes han hecho. Nosotros tenemos estas fortalezas y tenemos estas limitaciones y en base a esto planteamos esto. ¿no? Entonces, para ustedes, eh, ustedes en primera instancia Plantean una serie de actores que conforman el grupo impulsor, que nuevamente son actores referentes en la región, son actores que tienen cierta incidencia en temas de innovación y emprendimiento, que tienen un, un, una capacidad importante en la región, ¿no? Y la entidad solicitante, eh, ni hablar, esto es una entidad que debe cumplir con estos tres requisitos técnicos que nosotros hemos planteado, ¿no? Eh, la capacidad para gestionar un proyecto de esta magnitud, es decir que tenga es en cuanto a temas administrativos, operativos y financieros, porque recuerden que la entidad solicitante es la que va a, a, a pagarle al equipo técnico, a encargarse para la consultora, a ver los gastos de la misión técnica, de la organización de un inoazul, etcétera, etcétera. etcétera. Tiene que tener un fuerte liderazgo y poder de comunicación, es una entidad que tiene cierto respeto y experiencia en la región y que es intachable en cuanto a, su, a cómo la ven. Y finalmente capacidad en cuanto a temas de innovación y emprendimiento, y esto lo he dicho varias veces, no es necesario que tengan un área o un departamento o una unidad de innovación y emprendimiento, pero que tengan algún tipo de experiencia en actividades relacionadas a la innovación y el emprendimiento, incluyendo al fomento de eso. ¿Sí? Y finalmente tenemos la propuesta, ¿no? Que le damos un espacio para que ustedes nos expliquen la propuesta regional para dinamizar, acelerar, desarrollar su ecosistema y expliquen las estrategias para solucionar los problemas, fallas del ecosistema que han sido señalados previamente, los problemas y fallas del ecosistema, y también aprovechar las oportunidades y potencialidades regionales. No. Nuevamente, o sea, no solamente son las fallas y las limitaciones, sino también cuál es el potencial que ustedes tienen y cómo ustedes mediante su planteamiento van a eh, van a hacer que lleguen a esa magnitud o explotar a su máxima magnitud el potencial existente dentro de la región y la última pregunta es la última pregunta es sustentar la metodología cómo lo piensan hacer cómo lo piensan implementar ¿Cuál es? Yo he visto en los convocatorios pasados metodologías distintas o combinaciones de metodologías en base a lo que ya otras regiones han implementado. Entonces acá sí es necesario hacer un análisis, un estudio, eh, evaluar cuáles son las eh, metodologías existentes y cómo éstas eh, aterrizan mejor a su contexto, cómo estas se contextualizan, porque la realidad regional es muy distinta a las realidades de, de Europa, o, o, o, de, o, de, o de Norteamérica. Entonces, cómo esto se contextualiza a su, a, su, a su región es también muy relevante. La parte C plantea los objetivos, ¿no? Tenemos eh, tres eh, preguntas en cuanto al objetivo general, objetivo abierto en cuanto a su contribución al ecosistema, objetivos específicos y métricas, cuáles son las métricas que ustedes determinan en función al proyecto y finalmente un cronograma de actividades y finalmente tenemos la parte de presupuesto. Presupuesto por entidades aportantes. Recuerden, recuerden que todas las entidades e integrantes del grupo impulsor y entidades asociadas deben de contribuir de manera monetaria y o no monetaria. O sea, un integrante del grupo impulsor puede contribuir de manera, a través de recursos financieros, monetariamente, pero también puede decir, oye, yo puedo contribuir con eh, la disposición de horas hombres de este personal en el equipo técnico. ¿Cómo una entidad asociada puede también contribuir con un integrante del equipo técnico? ¿Sí? Eh, presupuesto por partidas, recuerden que tenemos cinco eh, partidas presupuestarias, honorarios e incentivos, materiales e insumos, consultorías, servicios de terceros, pasajes y viáticos. Y cada partida por su presupuestaria eh, incluye una serie de gastos. ¿no? Y también, en algunos casos, incluye un techo. O sea, en consultoría pueden gastar hasta este límite, en honorarios pueden gastar hasta este límite el porcentaje de recursos no reembolsables. Ahora, ustedes me dirán, oye, yo tengo esta cantidad de recursos, pero no, so, no, no los puedo meter dentro del presupuesto porque son gastos no admisibles. Bueno, si, si no si son gastos no admisibles entonces no los coloquemos dentro del presupuesto pero también es una contribución del ecosistema es algo que quizás ustedes lo podrían mencionar en la sección B pero eh, digamos en calidad del proyecto o en el marco del proyecto no lo podríamos incluir dentro del presupuesto si el anexo 2 que son gastos elegibles y no elegibles no no lo, no, no lo permite ok eh, para finalizar, criterios. Eh, ¿Cuáles son los criterios que estamos tomando en consideración? Recuerden, y acá una pausa, eh, eh, recuerden que tenemos tres instancias en el proceso de evaluación. <coughs> Perdón. Evaluación externa, que son evaluadores evidentemente externos, expertos en la materia, que van a analizar sus propuestas de acuerdo a una serie de criterios que lo vamos a ver ahora. Acreditación legal nuestra unidad de asesoría legal va a revisar sus propuestas y va a revisar que todos los documentos y todos los requisitos estipulados en las bases sean cumplidos que tienen que cumplir con estos requisitos y si es que no cumplen con los requisitos hay dos rutas quedan observados si las observaciones son de carácter eh, fuertes y van en contra de las bases, van a quedar observados y no van a ser acreditados, pero si son Observaciones que pueden ser subsanadas, van a haber observaciones subsanables. ¿no? Y finalmente, tenemos la última instancia, que es un comité de evaluación. Este comité de evaluación les va a pedir que hagan una presentación, si es necesario, sobre su propuesta, y ellos van a evaluar de acuerdo a una serie de criterios que vamos a ver a continuación. Entonces, en la primera instancia, evaluación externa, tenemos tres criterios: calidad de la propuesta, ¿No? El diagnóstico preliminar, toda la sección B, calidad y relevancia de la estrategia y planteamiento, la parte final de la sección B y coherencia de los objetivos, resultados esperados, acciones, propuestas y presupuestos. Estamos hablando de sección C y sección D y algo de la sección B. ¿Sí? Potencial o potencialidad de la región e impactos esperados. ¿Cuál es la relevancia y pertinencia de los sectores o cadenas identificados en las propuestas? No, ¿cuál o sea, ustedes están proponiendo que estos sectores son los principales en la región, partiendo de la premisa de que cada región debe de identificar y debe de priorizar una serie de sectores o clústeres o cadenas productivas que ustedes van a decir o van a señalar que hoy estos sectores tienen el potencial de ser reconocidos mundial o globalmente. ¿No? Acá tenemos el sector agroindustrial. Eh, nosotros podemos ser una región reconocida mundialmente por nuestros niveles de innovación y tecnología en agroindustrias o agrotecnología. O acá en esta región nosotros somos un hub turístico y queremos eh, incluir o eh, meter la innovación y la tecnología en nuestra matriz productiva ¿no? Entonces, el análisis y la relevancia y la pertinencia de estos sectores como potenciales es muy importante y es materia de evaluación. Potencialidad en base a la capacidad de innovación de la religión, potencialidad en base a la capacidad de emprendimiento. Ojo que acá abordo la palabra potencialidad. No, estoy, no estamos abordando la capacidad de innovación y emprendimiento, sino su potencialidad y objetivos planteados y la magnitud de los, de los impactos esperados. ¿no? Entonces, objetivos planteados, como en base al análisis y el diagnóstico, ustedes plantean una serie de, de objetivos y una serie de metas. Y finalmente, la última, la ulti, el último criterio es la capacidad del ejecutor y de los asociados. Y como pueden ver, el peso, la ponderación acá es mayor, porque vemos que eh, las regiones que incurren a un liderazgo en cuanto a la entidad solicitante, en cuanto al coordinador general, tienen un mejor performance. Tienen mayores posibilidades de avanzar o de acelerar sus ecosistemas de innovación de emprendimiento. Entonces es muy, muy, muy importante, si no es crucial, que ustedes determinen cuidadosamente a su entidad solicitante. Considerando estos tres criterios o estos tres requisitos técnicos que les mencioné. ¿no? Capacidad para gestionar, eh, poder de convocatoria y de liderazgo, capacidad de liderazgo y finalmente eh, capacidad en cuanto a temas de innovación y emprendimiento También es importante, si no es crucial, eh, eh, el, el, la experiencia y las capacidades del de, eh, equipo técnico y sobre todo del coordinador general, del grupo impulsor de las entidades asociadas a un grado menor. Y finalmente valorizamos cuál es el aporte monetario y no monetario de las instituciones, porque finalmente, ¿cómo valorizas el compromiso de las instituciones en cuanto al proyecto? Es mediante la magnitud de su soporte. ¿no? Entonces eso también es otro punto a tomar en cuenta. Una vez que termina la evaluación, tenemos un comité, y son expertos internacionales, eh, Generalmente, tenemos también uno, un local, que, que muy bien eh, el contexto nacional y, y dos internacionales, los cuales van a juntarse, van a leer los proyectos que han pasado a la evaluación interna, no, no, no, y van a convocarlos para, para que hagan una presentación y para que puedan absolver sus consultas y sus preguntas en base a tres criterios. En realidad, la propuesta, metodológicamente hablando, las estrategias y las capacidades de los integrantes, potencial de impacto y resultados esperados. Contribución a la generación de sinergias y conexiones de los integrados. ¿no? Entonces, acá buscamos proyectos que tengan, eh, que sean ambiciosos, porque estamos hablando de un proyecto que alcance regional. Y estamos buscando proyectos que tengan o que puedan plantear eh, potencialidades que los que los permita permitan ser reconocidos a nivel global por estas razones. ¿No? Entonces Yo les invito a revisar nuevamente las bases del concurso, su ficha de postulación y sobre todo estos criterios de evaluación. Y en base a eso, determinar cómo pueden mejorar su formulación. Y si tienen algunas dudas, pues yo encantadísimo de absorberlas en este espacio. Con eso, doy por finalizada mi presentación y les cedo el pase a Excel para absorber cualquier tipo de dudas o preguntas que tenemos en este espacio. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Luis Carlos, por tu participación. Gracias por esta exposición, por habernos dado toda esta información sobre el correcto llenado de los formatos de postulación al concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, que como todos saben, cierra este 30 de abril a la una de la tarde, se cierra el sistema y hasta vamos a recibir todos los proyectos que eh, se, eh, se presenten. Luis Carlos, iniciamos entonces el bloque de consultas. Ya tenemos algunas consultas en el chat la primera consulta es, eh, es la siguiente, ¿no? Cuando el postulante es una entidad pública, el aporte de contrapartida también es monetario y de ser así, ¿cómo será el aporte durante la ejecución, teniendo en cuenta que dichas instituciones, instituciones solo manejan una cuenta bancaria para donaciones y transferencias? Esa es una excelente pregunta. Eh, y es, y es, un, es un punto, digamos, que nosotros hemos evaluado ya y también analizado en base a la experiencia. ¿Ah? Lo, lo que tenemos que de concebir o tomar como premisa es que todos los integrantes grupo de integrantes, incluyendo la entidad solicitante y también las entidades asociadas, deben de hacer aportes. ¿no? En algunos casos monetarios, en otros casos no monetarios y en otros casos la combinación de estos dos. Y ahí esto es, va a depender mucho de su planteamiento. ¿no? En el caso de las entidades eh, gubernamentales o de los gobiernos regionales o las municipalidades, sin importar en qué instancia se encuentre, grupo impulsor, entidades asociadas o entidades solicitantes, eh, generalmente hemos visto esta, eh, este planteamiento de cofinanciamiento no monetario. Sin embargo, también pueden hacerlo monetariamente, Haciendo la adquisición o pagando directamente al proveedor. O sea, no tienen que hacer el depósito en la cuenta, tercera, si no lo pueden hacer de manera directamente y esto va a ser contabilizado como un aporte monetario. Pero esto va a depender mucho de su, de su planteamiento. Cómo lo quiere manejar, cuál es el mecanismo. Y esto también va, va, va a ser importante. O sea, esto, esta experiencia... En cuanto a determinar cómo van a aportar, es también importante porque en el futuro o durante la ejecución del proyecto, ustedes en algún momento van a tener que decidir cuál es el mecanismo más, eh, más cuál es el canal más óptimo para aportar a la acción en cuanto a temas de innovación y emprendimiento. ¿no? Entonces, por ahí yo recuerdo que hace unos años una entidad de un gobierno regional, señaló, nosotros tenemos un PIB y esa es parte de nuestra contrapartida, y lo plantearon dentro de este proyecto. Otros dijeron, nosotros estamos aportando con este personal, con dos integrantes del equipo técnico y nuestra contrapartida no monetaria. Entonces, eh, los mecanismos, las formas y, y, y el aporte per se va a ser parte de su planteamiento. ¿Sí? Perfecto, Luis Carlos. Siguiente consulta. ¿Existe un número mínimo o máximo para las entidades del grupo impulsor y de asociadas? Ok, también buena pregunta. Y vamos a regresar acá. Claro, eh, acá nuevamente, o sea, estas preguntas, eh, yo doy algunos puntos técnicos pero el planteamiento y la propuesta tiene que, estar, tiene que ir de su, desde, desde, digamos, la iniciativa de la región y de acuerdo a un sustento técnico que ustedes tienen que plantear. ¿no? Entonces, lo que yo digo siempre es esto. Mientras más pequeño es el grupo impulsor, las decisiones se toman más rápido. ¿No? tiene una capacidad de tomar decisión de manera más rápida y de otorgar recursos a puntos claves de manera más eh, mientras más amplio, más complicado. Ahora, la contraparte es, mientras más amplio es el grupo, podemos decir que tenemos actores comprometidos para con la región y que están aportando de manera constante a la región en temas de innovación y emprendimiento. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. ¿no? Ahora, y, o sea, tampoco exageremos si busquemos un grupo solo de, 20, de 20 instituciones, o no sé, o de, de, de 15 para arriba, yo diría que ya es demasiado, ¿no? incluso de 12 para arriba. Pero eh, esa, eh, esa decisión eh, en cuanto al número, si es menor, si es un grupo pequeño de 5, de 6 integrantes, o es un grupo que va por encima de los 7 o de los 8, esa decisión de cada región y debe estar muy alineada a su planteamiento técnico. ¿no? Nosotros queremos tener... Seis integrantes, porque nuestro proceso de escalamiento y aceleración del ecosistema queremos hacerlo en este tiempo. Además, estamos subiendo al autobús a, la, a las entidades que están mucho más comprometidas. O en, o, o en caso contrario, nosotros tenemos muchas entidades comprometidas para con el tema de innovación y emprendimiento en la región y queremos aumentar nuestro presupuesto con la contrapartida de estos. Eso bien, la instancia o la línea de gobernanza y sus aristas son parte de las decisiones y del planteamiento que ustedes tomarán. Es oficial. Excelente Luis Carlos, muchas gracias. La siguiente consulta de Jacqueline es si el profesional administrativo puede ser recurso humano adicional. Sí, sí, sí, sí. Eh, si no me equivoco en el texto 2, no, no, no. te permite... En, en, en el caso de este tipo de instrumentos, y si no me equivoco, únicamente este es el, último, el único instrumento donde el coordinador administrativo es parte del equipo técnico. Así que para ese lado no. Igual, recordar o sugerir, revisar el anexo 2. ¿okay? En el anexo 2 de gastos elegibles y no elegibles están todas las partidas presupuestarias. ¿no? Perfecto, Carlos. Siguiente consulta es una consulta de, Vivi de Viviana, que nos pregunta, ¿dónde puede descargar el formato eh, para escribir el proyecto o dónde puede encontrar un ejemplo de este formato? También nos pregunta si esta presentación estará en, en nuestro canal de YouTube o en algún otro lugar para que puedan ellos revisarlo. Sí, en este caso estamos grabando este taller y lo vamos a eh, publicar en nuestro canal de YouTube y compartir con todos los asistentes a este taller. Te cedo el pase, Luis Carlos, para que pueda responder la primera parte, donde nos explica dónde podemos encontrar este formato para que puedan registrar su proyecto. Claro que sí, Lisset. Muchas gracias por responder la segunda parte, porque yo no tenía esa respuesta, pero... Para acceder al sistema en línea no es un formulario físico que ustedes van a tener que descargar y llenar, es más bien a través de nuestro sistema en línea. Acá, como indiqué al inicio de la presentación, tienen que ingresar a nuestro sistema en línea a través de eh, la página que ven arriba, ¿no? ingenius.proinnovate.gov.p también lo pueden hacer directamente a través de nuestra página de no? Tienen que crearse un usuario si es que no lo tienen, y eh, una vez que hacen eso, le dan clic a, a, a la parte de opción, que está con estas líneas horizontales en la parte superior izquierda, van a mis proyectos, le dan clic, y luego pues eligen crear uno nuevo, el concurso que es dinamización de ecosistema, y luego si quiero postular. Perfecto, Luis Carlos. La siguiente consulta es de Claudio. Nos está eh, la, la consulta es la siguiente, ¿no? Las regiones que han priorizado la atención de la emergencia climática de lluvias, eh, ¿para ellas se ha considerado una extensión de plazo para la presentación de proyectos? No, no, eh, no hemos determinado una ampliación de plazos para eh, las regiones que han sufrido estos impactos en cuanto a las lluvias y los huaicos. Eh, estamos aún en un proceso de análisis y evaluación en cuanto a si es necesario ampliar eh, a, los que, a los que creen que es pertinente una ampliación debido a la dificultades climáticas, pero también dificultades en cuanto a formular un proyecto de este tipo, les podría solicitar que nos escriban a nuestro correo de ecosistemas eh, y ahí, Cristel tú puedes escribir el correo de ecosistemas en el chat eh, solicitando esta ampliación. Y en base a esta ampliación, eh, nosotros hacemos el planteamiento para ver la posibilidad de ampliar pero es algo que yo no puedo garantizar, es algo que nosotros tenemos que analizar. Recuerden que estos concursos ya han partido con una fecha de, de inicio de postulación y final de postulación desde hace varios meses. Entonces es, es importante respetar estas fechas. ¿no? Yo, yo no soy mucho de, de ampliar los cursos porque debemos de respetar a aquellos que sí terminan en los tiempos determinados. Sin embargo, en base a lo señalado... Y en base a las dificultades técnicas para formular un proyecto de esta magnitud, es algo que podríamos analizar y evaluar. Así que, si ustedes creen que tienen algunas dificultades y algunas limitaciones, por favor escríbanos a este, chat, a este, perdón, a este correo en la brevedad posible, porque ya estamos a menos de 10 días de cierre de, de, de convocatoria y yo tendría que evaluarlo entre hoy día, el lunes y más tarde el martes. Así que, si me escriben hoy día o el lunes, y del martes eh, eh, tomo la decisión con el equipo ¿Sí? Perfecto, Luis Carlos vamos a compartir en este momento el correo por el chat para que puedan tener esta información y poder re -re escribirnos lo más pronto posible con las consultas que tengan después de este evento si hay alguna consulta más que surja Siguiente consulta Ya, la consulta es de Priscila. Las asociaciones sin fines de lucro pueden participar. Sí, claro. Eh, eso está en la fase que también lo mencioné al principio. Los integrantes del grupo impulsor eh, pueden ser los, los que están acá, incluyendo. Eh, las ONGs ¿no? y, y asociaciones sin fines de lucro. ¿no? Eh, entonces, sí podrían participar. Pueden participar cualquiera de estos actores que están acá. Esto, esto también está señalado en las bases y en el anexo 1 hacemos una descripción y también los requisitos de elegibilidad. Así que la recomendación es darle una mirada a esos anexos y también a las propias bases. ¿Creo que se fue Cristel o soy yo? A ver, esperemos un minuto, por favor. Sí. Creo que se fue Cristel, ¿no? Creo que lo no soy yo. Ok, Entonces, voy, a, voy a continuar con, con, la, con las preguntas. Voy a, voy a hacer un cálculo de más o menos dónde se ha quedado Cristel. Creo que dijo Priscila. Ah, ya. ok. Entonces vamos con, con José. Ok, José. ¿Cómo será como aporte de no monetario la sesión de uso de infraestructura? ¿Equipos tomados como ejemplo laboratorio? Claro, ok, ok, José, José Enrique Fernández. Revisar muy bien el anexo 2, porque en el anexo 2 mencionamos que como contrapartida no monetaria son los honorarios, pero también son eh, los insumos y materiales. ¿Sí? Insumos y materiales son los que pueden dar, darse como contrapartida no monetaria. Entonces, revisar cómo ustedes plan plantean su contrapartida no monetaria y cómo esto está alineado. A lo señalado en el anexo 2, partidas presupuestaria. Siguiente pregunta. A ver. Badi Acuña, en el sistema no puedo cargar como aporte de Innovate el costo de coordinador general. Sin embargo, en el anexo 1 es un gasto elegible. Ok. Aquí habría que ver si el coordinador general eh, es un recurso mal adicional. Si pertenece a una de las entidades que conforma el Grupo Institutor o a las entidades, o incluso la entidad solicitante, no puede ser contratado como recurso humano adicional. Tiene que ser un aporte. ¿no? Pero si es alguien que sí lo contratan si, y no perteneció a estas entidades o no pertenece, pueden contratarlo como recurso humano adicional. Ahora, si tú me dices, oye, esta, esta mi coordinador general pertenece a la entidad solicitante o al grupo impulsor o entidades asociadas, y claro, es contrapartida, pero aparte quiero darle un incentivo por participar. Las fases te permiten darle un incentivo, y eso también está en el anexo 2. Recomendar leer el anexo 2. ¿Cuál es el porcentaje de participación mínimo de coordinador de comunicaciones, administrativos si y bueno, recursos? Recomiendo... No hay un mínimo, pero eso va a depender mucho mucho de su planteamiento. O sea, no queremos un concepto de proyectos que tenga una participación del 10%. Si va a ver el día a día, las operaciones de proyectos no, no, no vale la pena, ¿no? Entonces, esa determinación la hacen ustedes en cuanto a su planteamiento. Si el aporte monetario es mayor, ¿se tiene que aumentar el aporte no monetario? El aporte monetario, y acá voy a regresar a mi lámina, el aporte monetario tiene un porcentaje de mínimo, mínimo del 10%. O sea, ustedes pueden aportar incluso monetariamente por encima del monto de, que nosotros damos de recursos no remunerados. La región va a aportar 3 millones, 5 millones, 6 millones, lo pueden hacer. La contrapartida en su totalidad tiene que ser de 30%. Por lo menos 10% eh, del total del presupuesto tiene que ser monetario, por lo menos, y máximo no monetario de 20%. ¿Okay? Hagan su matemática que también es parte de la formulación. Eh, ¿El aporte monetario puede realizar una entidad impulsora? si ¿Sí, e sí, tiene sí que serlo, todos lo los integrantes del grupo impulsor lo tienen que hacer. Los, munic los, los municipios provinciales pueden formar parte de las entidades que participan ah, no, en el grupo impulsor. Los digitales no. Buenas tardes, a ver, Darwin. Ciudad, a Darwin. Si no se puede, como universidades, se puede tener institutos acreditados o licenciados. Los institutos de educación superior... Claro, que estén acreditados o licenciados pueden ser pueden ser parte de esta triple L, son representativos del de sector académico. Solo una y Priscila finalmente nos pregunta, ¿solo una vez puede participar? Si en caso se perdiera, ¿se podría postular otra vez en otra convocatoria? Claro que sí, si es que tenemos otra convocatoria. ¿O podría presentarse con otro idioma? A ver, es? ¿sí? Ah, perdón. Eh, Solo una vez podría participarse. O sea, para esta convocatoria deberá presentarse solamente con una propuesta de proyecto, ¿no? Y si no llegamos a nuestra meta para esta convocatoria, que son cinco regiones, deberemos de capturar otra convocatoria en el futuro y podrían postular nuevamente, si es que no ganan. Pero si es que ganan esta convocatoria ya no se pueden presentar. ¿no? Es necesario que el profesional se presente con estudios de inglés o podría presentarse con otro es preferencialmente, ¿no? Las, las, las bases lo que dice es preferencialmente. Vale, acá creo que tienes un, un problema puntual y no sé si es en cuanto al sistema en línea. Lo que te pediría es que nos escribas al correo Sistemas para evaluar ese, esa, ese, ese problema que tienes o esa pregunta. ¿sí? Y finalmente Jacqueline Correa nos pregunta, ¿El sistema por defecto pone a todos los miembros del equipo técnico su parte de entidad solicitante? No deja poner administrativo como recurso de generos. Ya. Jacqueline, ahí también veo un problema del sistema. Así que, por favor, te pido que nos escribas al correo ecosistemas Si ya lo has hecho, estoy seguro que te hemos respondido y que estamos trabajando en eso, pero si no lo has hecho, es importante que lo hagas eh, lo más pronto posible para, en función a eso, dar solución a estos problemas del sistema que estás teniendo. Recordemos que nuestro sistema no es perfecto, tiene siempre algunas limitaciones y es importante tener su insight para poder absorber esto. Y si están teniendo problemas eh, o dificultades eh, muy complejas con el sistema, eso también puede servir como sustento para ampliar eh, la convocatoria. Así que pueden hacer estas preguntas. Eh, y pueden hacer estas consultas nosotros y yo particularmente voy a hacer los seguimiento en el debido tiempo para absorber esos ok el, el correo el correo está en la página web y por acá también Cristel lo ha puesto es ecosistemas eh, y encantadísimo de absorber esos dos y también hay otro es soporte.sistemas punto acá los voy a poner de todas maneras en el chat para que ustedes puedan, este, para que ustedes puedan escribir. ¿no? Entonces, si es un problema de carácter, eh, de carácter del sistema, que tiene sí, que no, el no, sistema, escriban acá siempre con copia a el correo. Un segundo. Por favor. Acá está. Ya. Y ah, no, ese no es. No se copió. Ahí está. Este es. Ok, entonces problemas de carácter técnicos en todo el sistema y a la ficha de postulación. Como el que me acaba de mencionar, eh, creo que era Valle y Jacqueline soporte Sistemas, arroba pro Nosotros tenemos un equipo de sistemas que está constantemente viendo este tipo de problemas. Por favor pongan copia de ecosistemas para yo hacerle seguimiento. Y si es una duda o una consulta en cuanto a las preguntas, incoherencias de las bases, quizás, a ecosistemas, y nuestro equipo va a poder absorber las dudas en determinado. Ahí también lo está poniendo eh, eh, ahí están poniendo los correos hay también un correo de unidad de selección y evaluación que son en, para el proceso de, de eh, selección y evaluación ¿no? entonces con eso creo que doy por finalizado si hay, si hay otra consulta los invito rápidamente a poner la consulta en el, en el chat y yo la voy a poder absorber eh, rápidamente pero si es que no la hay eh, y si es que la van a tener bueno, ahí está Cristel para que nos pueda ayudar con el cierre del taller Perfecto. adelante Cristel este, hay, hay dos consultas más Luis Carlos, no sé si esta ya la respondiste en el tema de, el gestor del proyecto automáticamente jala la financiación por eh, la entidad solicitante ya, ya ya ya tuvimos ya ya. todas las dudas ahora hay José Enríquez sí. José Enríquez ¿Tiene experiencia? Con... exacto tiene experiencia como equipo técnico del desarrollo de la propuesta de la región de libertad ¿hay algún teléfono o correo para realizar la coordinación eh, con usted para revisar este enfoque? Usted tiene experiencia como equipo técnico del desarrollo te, te planteo lo siguiente José Enrique escríbenos al correo de ecosistemas y personalmente yo te respondo y vemos si es posible agendar una reunión o algún espacio para poder absorber tus dudas igual para el resto escríbame directamente al correo de ecosistemas es un equipo que ve el correo y si es necesario agendar una reunión encantadísimo de, de poder eh, absorber cualquier duda o dar sugerencias como las que he podido dar en estos espacios públicos no Entonces, perfecto Luis que, Carlos ¿no? o también si quieren conocer la experiencia de uno de esos ecosistemas de cómo formular proyectos también podríamos hacer ese contacto no para que puedan ellos conocer la experiencia de ecosistemas que ya hemos cofinanciado y están desarrollando sus proyectos con nosotros no otra, otra cosa también, Cristel, y si pueden ayudarnos, eh, los, eh, invitándolos a ver la plataforma InnovaSuyu, No Tenemos una página web que se llama InnovaSuyo, que yo lo he explicado en espacios anteriores, pero creo que es importante también que las visiten porque hay información importante sobre no solo los talleres que hemos tenido y los espacios que hemos tenido, sino también sobre las acciones y las actividades que han hecho a estas regiones y ya han sido financiadas. ¿no? Entonces, invitarlos a revisar nuestra plataforma InnovaSuyo. Perfecto, estamos compartiendo por el chat la página web de, de InnovaSuyo y van a poder, como dice Luis Carlos, ver la información sobre las, sobre las regiones que forman parte de esta comunidad, las siete regiones que hemos mencionado, las labores que realizan y los talleres eh, de capacitación que hemos realizado con ellos en el, en el transcurso de, de la ejecución de eh, las primeras etapas de sus proyectos, ¿no? y en algún caso también de, de dos proyectos en la segunda etapa de su ejecución. Les agradecemos a todos por participar hoy en este taller de postulación de concurso de dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento, como lo indicó Luis Carlos, el, el, el correo de consultas está abierto para cualquiera, cualquier pregunta que ustedes quieran realizar sobre las bases, y si tienen algún eh, inconveniente con el tema del llenado de formato, si necesitan el soporte técnico sobre el, el formulario online, pueden escribirnos el correo de soporte. Los accesos, los correos están compartidos ya en este momento en el chat y este, vamos a estar presos a poderles brindar toda la orientación oportuna para que puedan llegar a tiempo a formular sus proyectos para este, eh, para este 30 de abril. Luis ¿no? Carlos, es la fecha límite. ¿Alguna recomendación final, Luis Carlos, a las postulantes para ya terminar este, este evento? Eh, sí. Eh, y acá voy a compartir pantalla rápidamente y nuevamente, solamente porque quiero señalar la importancia, la importancia de lo que es su planteamiento. ¿no? Eh, en postulaciones anteriores, nosotros, o en la primera convocatoria, nosotros teníamos como criterio de evaluación el grado de avance del ecosistema regional o el dinamismo del ecosistema regional. Eso ahora no está. Queremos que el concurso tenga las mismas oportunidades para todos. No porque una región tenga un mayor aporte al PBI nacional o porque una región ya haya iniciado o tenga más, digamos, aportes tecnológicos en la región, tiene mayores oportunidades. Nosotros debemos basarnos en la calidad de la propuesta y en el análisis sobre las potencialidades. Con potencialidades de crecimiento en cuanto a los sectores que ustedes determinan, como eh, los, los sectores que van a ser globalmente reconocidos, potencial en cuanto al dinamismo regional y atracción de ecosistemas, y potencial en cuanto a los espacios de colaboración y cooperación institucional, como es la línea de gobernanza, ¿no? Como es. Eh, en la, la, la, los espacios de colaboración entre los actores más importantes del ecosistema si es que ya lo crearon antes del concurso genial entonces eh, tomemos nota sobre sus planteamientos en base al potencial y a la calidad de su propuesta y no tanto en cuanto a los elementos existentes de ese día eso Cristel, nuevamente muchas gracias a todos nos vemos en otro espacio Perfecto, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Les agradecemos a todos por conectarse. También hemos compartido en este momento por el chat nuestro calendario de concursos para que puedan revisar eh, la, eh, la información sobre otros concursos que tenemos para empresas, para emprendedores y para entidades del ecosistema. Muchas gracias a todos. Les deseamos los mejores éxitos en la formulación y presentación de sus proyectos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.